Hola, estilócratas, espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a nuestra tertulia dominical Y ya vieron ustedes que no es en vano que estemos insistiendo en que nos cuidemos del COVID-19 Llevan más de 100.000 mil muertos oficialmente ¿Quién sabe cuántos haya realmente, pero yo creo que son, yo sí creo que son un poco más Porque si yo, nada más yo conozco a cuatro personas que han muerto de COVID-19 pues imagínese usted que los otros, los otros eh, 50 millones de gentes conozcan a alguien más, pues ya suman mucho más que mil los muertos. Pero bueno, esto es nada más para empatizar. que tenemos que cuidarnos. Que tampoco tiene caso que insistamos en que no pasa nada, porque si volvemos al semáforo rojo, hay una realidad que los va a aplastar. Y hablando de realidades... Hoy saludemos, pero primero que nada salud con su café, espero que todos tengan ya su café. Hablando de realidades, hay una cuestión muy interesante que dice que la realidad no existe. Que no existe, que la realidad, la realidad como las verdades son construcciones del pensamiento son construcciones humanas y que quien la construye y se ostenta como creador de una realidad o poseedor de una verdad, lo que está haciendo es ejercer un poder, un poder de convencimiento, un poder de fuerza, o un poder que tiene muy claro un poder que ejerce de manera sutil o brutal sobre los demás. Por eso puede darse el lujo de... Ostentarse como portador de una verdad y estar creando realidades. Porque según este, esta teoría o este punto de vista, yo puedo ver un elefante o, o un oso. Yo puedo ver un oso y verlo como un animal muy bonito, como un ser apetecible de abrazar porque está pachoncito y lleno de pelos y está calientito. Y entonces hasta lo convierto en una figura de peluche para que le haga compañía a los niños cuando están durmiendo. O bien lo utilizo como símbolo de mis productos que son amables para comerse. Pero la verdad de las cosas, suponiendo que esto sea la verdad, es que un oso te come. Es que un oso no es mansito, que un oso no es un, un animal bonito con el que te puedas llevar muy bien. Un oso es capaz de devorarte y destrozarte con sus garras. Entonces, ahí sí vemos muy clara la diferencia entre yo que estoy viendo al oso como un animalito muy noble y muy bonito ¿no? y el oso en sí que si tiene hambre o invado su territorio me va a destrozar y me va a comer. Y esa es la, esa es la diferencia. Esto, esta, toda esta teoría está... Eh, o se denomina de manera global como relativismo, o posmodernismo, de, o de construcción, tiene varios nombres más. Vamos a decir que es el posmodernismo. Y en el posmodernismo hay dos puntos que uno es favorable y otro es desfavorable. En el posmodernismo, al cuestionar las, los hechos, o las verdades y considerarlos como construcciones artificiales, como la invención de alguien, porque no es así, porque no está científicamente comprobado, nos permite de alguna manera abundar en estudios científicos que nos lleven a la comprobación científica de, la, de lo que estamos diciendo, o bien nos permite utilizarlo como bandera para quitar lo que nos estorba a nuestros fines personales. Que eso es lo que hacen algunos gobernantes, por ejemplo, que niegan que el, que el cambio climático existe. Dicen que no existe porque no está científicamente probado, pero por eso pueden seguir produciendo sus coches de, de combustión interna, productos de petróleo, estu, explotando los recursos naturales de la tierra y dañando al ambiente porque, según ellos, no, no hace daño, y nosotros vemos que realmente pues, sí, puede, sí hace daño. Por eso nos permite este cuestionamiento el relativismo o posmodernismo, porque podemos luchar por demostrar que sí existe, o bien tomar la postura de, de los que les conviene que se crea que no existe el cambio climático. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la pandemia, con la pandemia del COVID-19, que dicen que es un invento de una potencia, X, y sabe qué potencia será, que quiere dominar y que quiere imponer un nuevo orden mundial a todo el planeta. Es decir, a usted, a mí y a todos nos quiere dominar cuando que es un virus. Y un virus que tarde que temprano va a matar a millones y millones de gente en el planeta. Entonces, bueno, vamos a, a, a entender que que vale la pena empezar a cuestionarlo y a cuestionar a los que sustentan los puntos contrarios. Vamos a hablar de los que sustentan que el cambio climático sí existe y nos está dañando a los humanos y al planeta en general, y los que sustentan que no existe, que es una mentira, que es un invento de, de los poderosos para poder dominarnos, y decirnos lo que tenemos que hacer. ¿En cuál postura se ubicarían ustedes? ¿En dónde estarían puestos ustedes? Yo creo que es momento de ejercer una crítica. De tener un criterio mucho más amplio en cuanto a todo lo que está ocurriendo en el mundo. En cuanto a todo lo que está ocurriendo entre las sociedades y los conglomerados humanos. Porque cada vez somos más. Y al ser cada vez que somos más, los recursos para crecer como individuos son menos o son más fragmentados para que alcancen para todos. De manera que sí vale la pena que ejerzamos el criterio, primero para defender los recursos con los que vamos a, a sostenernos y segundo para tratar de contener el crecimiento demográfico e incrementar el crecimiento de reservas y productos naturales, porque ese es el, el quid de todo este asunto de, en la demografía. Pero en general, el quid del posmodernismo está en eso, en que podemos dec decidirnos por estudiar el problema y por plantear soluciones para que quede resuelto, o bien aprovechar la confusión, empoderarnos, y ya empoderados, difundir la verdad y los hechos que nosotros consideramos convenientes para nuestros fines, o nuestros sentimientos, o nuestros principios personales. Y eso es lo que hacen los políticos. En realidad, por eso estoy insistiendo tanto en que utilicemos un, el sentido de la crítica, para que podamos entender bien a bien hacia dónde nos van a llevar las decisiones de los políticos pues que manejan la conducta, la convivencia social en no su dinero, porque finalmente lo recaudan a través de los impuestos, los derechos, los productos y los aprovechamientos, pero de alguna manera el dinero lo hemos generado nosotros, la riqueza la hemos generado los que trabajamos, ellos la recaudan y la utilizan para los fines que ellos consideran pertinentes. ¿Qué tan pertinentes son estos fines? Esa es la cuestión. ese es donde debemos aplicar el criterio y donde debemos definir qué nos va a pasar como conglomerado social. Este es el punto interesante o, o formal o serio de la tertulia de este domingo, que espero que, que lo pensemos bien. Y pues se abre el debate si quieren, ¿eh? Nosotros estamos dispuestos a debatir, yo no soy yo solo, yo soy todo el equipo de Estilocracia. Y el estilo de Estilocracia está integrado por un doctor en filosofía, por diseñadores, por escritores, por periodistas y por este servidor. De manera que pues, estamos dispuestos a, a, a entendernos entre nosotros. No queremos pleitos, no queremos discusiones, no queremos ser poseedores de una verdad porque estaríamos construyéndola. ¿Se explico? Todas las verdades las vamos a construir, pero vamos a ver cuál verdad se acomoda mejor. Y esa es el, la finalidad de este debate al que se les está convocando. Con todo respeto y con mucho gusto serán siempre recibidas sus opiniones. Y hablando de otro tema, porque fíjense que hoy ya se me acabaron las recetas y ya se me acabaron las anécdotas. Entonces sí quiero platicarles de una serie de Netflix que... Acabamos de ver aquí en casa. Y además la vimos en dos días, ¿eh? Porque estaba buenísima. Empezábamos a verla a las 10 de la noche, y acabábamos a las 2 de la mañana. Y se llama Gambito de Dama. Es un, una serie muy bien hecha, es una producción muy bien hecha. El, eh, la selección, la selección de, de, de actores que van a representar a los personajes, decir, en lo que llaman ellos el casting, está tan bien elaborado, tan preciso, que uno acaba por creerlo todo, todo lo que están diciendo y haciendo ellos, los actores. El papel que están representando, lo están representando tan bien, pero tan, tan bien, que no le cabe a uno la menor duda de que eso puede ser, Sino es que realmente fue, que, fue que, que sí ocurrió. Porque esto es una, una niña pequeña que nace con estos dones, que está dotada para entender las altas matemáticas, el álgebra y obviamente los movimientos del ajedrez. Es capaz de, de verlos en su mente, es capaz de jugar las partidas en su mente y ganarlas y es, establecer quién es su contrincante en la mente y jugarlo y ganarle. Y está ella en, en una escuela de, de huérfanos porque... El, ella no, el, ella le, tiene un papá que no la reconoce Y la mamá se muere Entonces pa, antes de un, la llevan a un, a un orfanatorio Y ahí empieza a crecer y a desarrollarse Y en el orfanatorio Conoce al conceje Un hombre grande En serio Que tiene un tablero de ajedrez Y se dedica a jugar el solo El solo está jugando en las blancas y su contrincante imaginario, las negras y esta chica le pide que le enseñe y le enseña y bueno ahí ella aprende y entiende que esos son sus dones naturales y decide llevarlos hasta el fin y ya no les cuento más porque de verdad está muy bien hecha la película muy bien ambientada las casas, los colores de la ropa, porque además el verde es el tono de la protagonista en, la, en, la, en, en, en el contexto de la obra y entonces cuando aparece la protagonista el director de, de la serie le pone fondos verdes, vestidos verdes siempre hay un detalle verde y es interesante como lo ha hecho y les digo que toda toda la escenografía las casas, los libros los colores, los muebles los coches, la ropa todo es de la época créanme que es una obra cinematográfica magistral. Se las recomiendo para que, aunque no sepamos nada de ajedrez, ¿no? yo de ajedrez nada más es mover las piezas, pero es muy interesante cómo lo hace, con toda la trama y cómo ella penetra en ese papel de estrella del ajedrez, de genio del ajedrez, del ajedrez y sigue adelante. Bueno. Pues, no sé qué comer no tengo ni anécdotas, ni, ni recetas, ni nada. No se me ocurre nada, la verdad. Y mire que en la semana estuve pensando que qué les iba yo a decir hoy, pero pues no se me ocurre nada. Así que no me queda más que desearles que tengan una, un feliz fin del mes de noviembre e insistirles en que se cuiden. La gente está muriendo por COVID-19. En serio están muriendo. Cuídense porque si no los mata el COVID, los va, va a matar la falta de recursos financieros si volvemos al semáforo rojo. Que tengan, como les dije, un excelente fin de mes, una excelente semana, que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo domingo y el debate queda abierto.